iba feliz saliendo a probar esta cosa hasta que me di cuenta que no tiene el protector de vaina y va a sonar demasiado así que <risa> perfecto esto no es ni por si acaso lo más digno del mundo pero va a funcionar por hoy día al menos ahora sí vámonos Ya llevo un rato subiendo con esta bicicleta y mi miedo más grande estaba bien fundado, la bicicleta definitivamente me queda bastante chica, el, no sé si se nota en la cámara pero el habitáculo que tengo, tengo el manubrio acá encima le estoy pidiendo a los chicos que me midan la tabla de geometría para pegarle una revisada y poder ver algunos números Compadre, un gusto, que esté muy bien Chao, chiquillos, cuídense Oh, pedal! ¡Oh, pedal! o oh, pedal! ¡Pum! Lo movetado está cerrado, que pensé que iba a ser una pista más eh, uh, apropiada para esta bicicleta Pero parece que la vamos a tener que mandar por calibre 12 para abajo Vamos a empezar con esta bajadita para ver cómo se comporta Esperaba que fuese algo más sutil, pero calibre 12 está hostil Así que la bicicleta va a tener que saber comportarse primera bajada Ok, esta vez voy con mucho respeto, porque la última vez que estuve acá fue con la snap, con cámaras y pinché en siete lugares distintos. Ahora de nuevo estoy con cámaras. Eso. Y, <ríe> y espero no volver a la casa caminando. Tengo bombín, no tengo parches. Y ando con cámaras. Estoy dado por el fracaso. El 27,5 Plus va a tener que hacer lo suyo. Está mm, bien esto. Estoy 30% de sac atrás, 20% adelante, creo. Y veremos qué tal nos va. Un <ríe> monopatín. Oh, nos frena! todavía nos mucho! ¡Oh! ¡Oh! oh. Es tremendamente ágil No sé si porque recorre poco oh. o porque es chiquitita? Uh. ¡Oh! ¡Oh! No ¡Oh! nada Y la proline casi Ay, el neumático oh, atrás tengo 18 PSI ¡No! ¡Oh! oh. Caí arriba una roca. No pasa nada, eso fue bueno. Atrás tengo 18 PSI y adelante creo que tengo 16 El agarre es notable uh. <risas> Buena cabrón oh. Oh. Oh. Uh. Uh. Calibre 12, no, calibre 12 Eso ya lo hice ¡Mordón! Oh, patas fuera si no me iba para abajo oye como me atajan los neumáticos los frenos se están poniendo pesados oh, oh, qué rico oh, oh, Dios. el freno atrás no está frenando nada ¿Qué fue eso? Yo pensé que los neumáticos iban a ser un bacallo. Por lo que acaba de pasar le voy a dar pero uf, sin miedo Uh. No la barré la mochila, bando, bote. Uh. Uh. Bien el neumático ahí. Uh. Oh. Corto, corto, recorto. Oh. Uf. Oye, como se traga los golpes. ¡Lop! ¡Lop! ¡Lop! ¡Lop! ¡Oh! ¡Lop! Se siente bien. Es como una bicicleta para jugar. Oh, man, mi nuevo scooter. Uh, duro. Mi nuevo monopatín. ¿Qué suena así? Ups. ¿Qué suena? Ah. Puse este protector antes de salir. Se corrió. Ahora ya no suena. Hoy oh, me asusté. Vamos con fe. Bro boom. ¡Oye, la bicicleta y tía, weón! Bueno! bueno, ahora falta mampato, mampato no va a hacer nada para esta weón. está juguete esta bicicleta! A ver si me sale el movimiento hierca Uo, Casi Uy, Como aguanta los casos? Hola, Vale compadre oh. ¿Todo bien y tú? en Nico Harding, no te había cachado, weón. ¿eh? Oh, ¿Cómo es la mala idea! ¿Vas a estar más tranquilo? No, más tranquilo. Puta, te tenéis que avisar un día para que allá haya Calafquén, pues. La raja, motivadísimo, no, eh, sí, porque... no sé si quiero volver para allá. Sí. <risa> ya, vaya a tener que hablar con la cámara porque Nico estaba cuando yo me saqué la cresta en Calafquen, el porrazo más fuerte que tenía en mi vida. Sí. Yo no tengo muchos recuerdos, así que cuéntamelo. Oh, como se había erosionado un poco la salida, como que le hicimos como un una champa de una, pasto Una salida una salida así como media chica, media mal hecha, la verdad. Media orgánica. Muy... Sí. <risa> sí. Me acuerdo, lo, lo tengo ahí grabado. O sea, estábamos en la salida mirando al lado. Y Bergen pasó abajo así de frente y le pegó justo con la punta de la. De la bicicleta a la, la punta de la caída. Al corto. Y directo al plano. Y ahí nosotros así como que nos quedamos de lado, porque en verdad el tope en caso fue fuerte. Y nada, pues bajamos corriendo y todo. Y como que al lado y al lado y como que empezamos a cachar que me inconsciente, inconsciente Entonces está hablando como medio acelerado y todo. No sé cuánto rato estuviste inconsciente, porque realmente como que y cachamos que de repente como salía la onda y todo. E incluso volviste manejando tú. <risa> <risa> a, a, ¿qué? Porque dijimos, vaya, no, en verdad no fue tanto, quedaste inconsciente y todo. Estabas ahí así como que dijiste, no, me duele un poco el cuello. Y, y de hecho seguimos mandando un bici otro día y, y, al día siguiente y al y sol nada, siguiente volvimos después llegaste a Santiago y ahí cacharon que en verdad no, no había sido poco y, qué y, hora y, hora. y ahí ya, ya, ya conocen todo el cuento pero no, buena época, saltos mutantes realmente uno no uno los pensaba, llegaba, los tiraba nomás pues ese salto está en la casa, te acuerdas ¿eh? y, y la rampa de moto y la, la rampa de moto también desapareció, eso se supone que iba a ser un polideportivo y al final terminó un basural y nos desarmaron todas las cosas oh, y qué fome Nada, Bacán el proyecto que estáis haciendo, mi sobrino ahí te sigue en, ¿En, en sus poleras de MTB Enduro Ah, <risa> ¡Qué estilo! <risa> mándale, que... mándale unos stickers, man Los ah, fanáticos, así que... De... <risa> ¡Maldadísimo! un video para que, pa que le, les mande un saludo, van a quedar feliz. Pero por supuesto <risa> Buenas José y Alfonso, estoy acá con su tío, Nico Hartwig <risa> Nos encontramos acá en el Durano, echando la talla, conversando sobre aquellos viejos tiempos yo creo que probablemente lo van a ver en un video más adelante, así que chiquillos, motivense con la pedaleada y. Y ojalá algún día nos veamos en el cerrito. Un abrazo, bacán, Su tío, tío. El tiempo no pasa en vano, weón. Nico, un gusto haberte visto, hablemos. Nico, no años que no. nos topábamos. Un gustazo haberte visto, compadre. al voy a meter esta, Cuídense, chiquillo. Bueno, también cuídense. Eso es todo interesante.